Muy bien, saludos amigos. En el presente tutorial nosotros vamos a estar viendo o haciendo una instalación de la plataforma Moodle. Para lo mismo necesitamos una serie de requerimientos que de paso lo tenemos apuntado por acá. Por ejemplo, Moodle trabaja sobre una plataforma web, por lo tanto necesitamos tener un, todo un entorno web con una serie de requerimientos por ejemplo, un servidor de páginas web que preferiblemente sea Apache un manejador de base de datos preferiblemente MySQL y también eh, necesitamos entonces, eh, perdón, necesitamos todas esas aplicaciones instaladas en conjunto y un kit de desarrollo web como por ejemplo, San Juan nos provee tal cosa por lo tanto, ya yo tengo descargado acá una serie de esos requerimientos, por ejemplo, lo que primero tengo que tener instalado es el One, la aplicación en la cual me proveerá tanto el servidor PHP como el manejador de base de datos. Una vez yo tenga eso, entonces ya puedo instalar mi sistema model. Vamos a hacer una pequeña simulación de la instalación, ya que yo la tengo instalada, cuantamente para mostrar. Entonces, elementos a tomar en cuenta acá, la versión de Moodle que yo voy a instalar tiene que ser compatible con mi versión de lenguaje PHP, o mejor dicho, en viceversa. Dependiendo de mi versión de PHP, yo podré instalar una versión de Moodle. Entonces, acá instalando el Keep One, selecciono un lenguaje, acepto los términos y básicamente es una instalación normal me dice acá que tome en cuenta en este caso estoy haciendo una instalación sobre Windows 10 por lo tanto aquí me dice que tome en cuenta tener eh, instalados estos paquetes ahora bien, ¿de dónde yo descargué One? simplemente de su web oficial la tenemos por acá podemos buscarlo OneServer es que se llama. Está mal Screen to One. PPP Server que se se Pues bien, entonces, esta es la web oficial de OneServer me voy acá a la parte de descarga y de acuerdo a mi sistema operativo yo descargo una versión ya sea 32 o 64 bits una vez tenga descargada Juan, bueno pues simplemente la instalación como estamos viendo acá tomo en cuenta dónde la voy a instalar o sea en qué disco duro y simplemente le doy para adelante en mi caso me voy a detener porque como decía al principio ya lo tengo instalada Bien, una vez instalada, One, la ejecuto y me percato de, de que este icono está en verde. Actualmente está en MAMEI por un problemita que yo estuve solucionando. Básicamente lo tengo truqueado y me está funcionando. He hecho eso para comprobar si yo tengo One correctamente instalado desde el navegador Tipeo, Local y si entra una interfaz como esta, entonces yo tengo el kit correctamente instalado. Primer requerimiento para instalar Moodle. Muy bien. Ah, ahora procederemos a la instalación de Moodle, la cual también ya yo lo tengo descargado. Eh, exactamente la versión 3.3, que actualmente es la última. Esta versión, yo voy a mi disco duro donde instalé mi kit de desarrollo One. Accedo a la carpeta www y acá creo una nueva carpeta la cual va a ser el directorio donde yo voy a instalar Moodle. Dentro de la misma yo descargo, o sea, yo descomprimo mi versión de Moodle. desde la misma voy a hacer la instalación ya lo tengo acá, vamos a descomprimir como esto puede tardar un ratito voy a pausar el video un momento mientras concluye y continuamos muy bien esperamos a que termine la Descompresión prácticamente ya termina Para eh, continuar con nuestra instalación de modelo Mientras termina podemos ir haciendo otro requerimiento que necesitamos ¿Cuál? Contar con una base de datos Para lo mismo nosotros accedemos Igualmente a localhost Y te tipeamos esta dirección phpMyAdmin es decir, localhost slash php myadmin. En este entorno o en esta herramienta, nosotros podemos crear y administrar base de datos. Acá donde dice base de datos, nosotros podemos colocar el nombre de una base de datos que necesitamos crear. La nuestra, para el ejemplo, le vamos a llamar Moodle db le damos a crear y ya tengo mi base de datos que se llama Moodle entonces de estos dos datos importantes yo voy tomando notas por ejemplo acá base de datos ya lo tenía preelaborado se llama Moodle mi servidor de base de datos se llama localhost es el nombre por defecto que trae un usuario root y una clave en blanco, o sea, sin nada, la cual me sirve para acceder a MySQL, entonces ya terminó la instalación, la, hemos descomprimido Moodle, acá está todo el contenido, por un asunto de organización yo lo voy a mover un poquito hacia adelante. Y ya sé que en mi área de trabajo de One, yo tengo una carpeta llamada Moodle. A la misma puedo acceder desde acá, Local y luego escribiendo el nombre de la carpeta si se encuentra en www. Entonces, escribimos Moodle, y acá debe comenzar la instalación de Moodle. Perfecto seleccionamos un lenguaje y le damos a continuar el proceso realmente es bastante intuitivo hay que tomar paciencia en los momentos que estará un poco algunos elementos de confirmación acá como decía no debemos desesperarnos esta opción la podemos dejar por defecto continuamos y en un momento ya me va a estar pidiendo los datos de la base de datos en la que se va a instalar Moodle efectivamente nombre de servidor local como yo decía ahorita localhost nombre de la base de datos como ya la tenemos copiada acá este será el nombre de la base de datos, recuerdo que dije que el usuario era root y la contraseña en blanco. Con esos datos puedo continuar Sigue procesando, me espero sin desesperarme. Ok, acá me está diciendo que debemos leer los términos y condiciones. Lo leemos detenidamente si sí, continuamos. Reitero, no podemos desesperarnos ya que en algunos momentos la instalación se toma su tiempo. Perfecto. Aquí ya tengo una serie de comprobaciones necesarias que se deben verificar para que la instalación sea exitosa. Si tengo algún mensaje en rojo, debería solucionarlo. Como no tengo ninguno aquí, entonces cuando me un amarillo que salió una alerta, al no tener ningún rojo puedo continuar. Este es otro proceso que se puede tomar su tiempo, por lo tanto podemos prepararnos una taza de café y continuar felizmente. Voy a pausar nuevamente el video para que no sea ya muy extenso mientras este proceso avanza. bien la instalación ha seguido su curso a su velocidad también todos estos requerimientos o complementos deben instalarse y verificarse aún faltan unos tantos más bueno pues simplemente no, no, no, no nos desesperamos la espera fue larga pero ha concluido por lo tanto ya podemos continuar en este espacio acá es posible que también tarde un poco y como he recalcado los mantenemos tranquilamente a la espera pronto amanecerá muy bien, entonces continuamos, acá yo coloco un usuario una contraseña nota, que estos datos son para la administración de nuestra plataforma o sea de model por lo tanto es también importante que yo tome notas para lo cual acá como usuario voy a poner admin y como clave admin arroba 1, 2 y 3 puedo cambiar el, el nombre de usuario que se va a ver veo los campos que me indiquen que sean obligatorios por ejemplo como este ya esos no son tan tan importantes pero si quiero los puedo llenar y simplemente podemos continuar ya casi tenemos nuestra instalación de model completa por lo tanto la espera no fue tan larga si evaluamos los resultados verdad bien hemos llegado al siguiente paso estos ajustes acá son propiamente ya para el aula virtual, por lo tanto acá le asignamos un nombre. Y podremos continuar una pequeña descripción también Guardamos los cambios y le damos a continuar. Ese proceso acá no debe durar tanto, aunque ya lo que se está configurando ahí es el entorno de la plataforma. Y felizmente hemos llegado. Ya tenemos instalado nuestro... Nuestra versión de Moodle en un servidor local, lo que continúa serían ya, creación de cursos, agregar usuarios, entre otras cosas, que para lo mismo en, el, en la descripción de este video, estaré dejando un, un manual, el cual nos puede ayudar con eso. Ha sido todo por hoy, esperamos que este video sirva de ayuda, y de paso... Si así lo es, bueno, pues que simplemente compartamos. Valentín Sánchez estuvo con ustedes. Hasta un próximo video tutorial. Muchas gracias.